Hola chicos y chicas, y bueno, no sé qué, qué estás haciendo aquí en este mundo. Eh, ahorita un video de que no soy jugador, pero me salió mal, así que... Vamos a hacerlo desde ahora, y ya tengo algunas piezas. Básicas. No tengo nada como diamantes para venderlo. ¿no? Bueno, algunas que otras cosas que los conseguí en el día. Y bueno, comenzamos desde ahora en nuestro survival y me casi me ver no creo que ese es dura mucho situación de día hay que esperar ver? Si no voy a poder abajo para esa manera Mucho, así que tendré que ir a sacar todo No sé cómo lo haré porque tengo un stack todavía Pero me falta Y no sé qué hacer todavía Necesito sacar de esto más Sino que mmm, No tengo materiales para poder subir No tengo piedra, pero la piedra me sirve Creo que voy a dejar esto aquí Y nos vamos que se escuche clic, creo sí si sí, se escuche clic, creo que no se va a escuchar como si le clic en el juego, no, no se escucha, pero fuera, ahí sí, sí se escucha, si sí, sí se escucha fuera de... de ahí, bueno, como les dije me salió mala grabación anteriormente y bueno ya conseguí algunas cosas básicas así que de esta hora conmigo, voy a estar haciendo algunas pausas para que no se haga tanto tan largo como cuando voy a ir a, una, a un lugar voy a estar haciendo pausas para que no se tan algo, ok una cueva aquí no voy a hacer pausas, voy a ir de una por Del ver el carbón estoy jugando una 1.15 por cierto por eso que el carbón no se ve como el de ahora nuevo, porque bueno no sé qué le pasa a esa versión que digo, no me permite entrar, yo juego en Taloucher ya que incluso en una en el video anterior, está eh, están haciendo como descargarlo farlo así que yo juego en ahí y no me deja entrar me sale un error diciéndome que necesito esto que lo otro y bueno yo no necesito yo no sé exactamente cómo se necesita no sé yo puedo seguir jugando en estas versiones ya coge esta cosa aquí me cogí cogí cuatro de estas cosas no sé qué carajo es ese sonido que me da mucho miedo What the fuck Si ni es que vaya a da dar mucho miedo What the fuck No manches A ver hierro, hierro, hierro, hierro no Tengo otro hierro Listo, primero antorchas. No tengo escudo, así que voy a poner en la mano derecha. Creo que voy a dejar para abajo. <coughs> ¿Ha visto, había visto un, y, un bioma por allá. Se los voy a enseñar. Un bioma que casi no veo yo, casi. Porque esos biomas no son muy normales, se podría decir. Oh, hierro. Gracias a la antorcha me dije de cuenta. Sí, Imaginad que no me encontraba nada de hierro. Ahí me va a morir. Cierro, no. me puede hacer un escudo o una herramienta. Creo que un pico voy a hacerlo, porque me puede. Trataré de conseguir diamantes, pero si puedo entrar.. yo tenía un, un servidor anterior. Ah. Y bueno, allá si sí voy a conseguir diamantes, y conseguirlos. Allá también estaba haciendo lo de días, de una. Por cierto estoy en el día 1. Uno, y era para allá que he visto el idioma. Y bueno, tengo el renderizado bajo porque si viene. Fata. Fata. Esto es algo normal lo tengo me... Para mí no es algo normal. Yo no lo veo. Casi estas es cosas. Y estas. Es... Ok, Maya. Cofre. Un cofre, cofre, cofre por acá, que la salida cofre, para la azul y no está nada mal Dos de oro bueno, y esto que me puede servir después por si caso los raíles no me sirven ok, por ahí yo veo otra cosa así que voy a pegar este punto de ya, no lo veo ya. Aquí no me las cosas a ver si viene. <sister sau> <tensil Chief> ay, ay, vale. no. de noche aquí no duro aquí tengo que pasar la noche creo y no sé por qué ¿por qué no puedo ver las nubes? esto que tengo las nubes creo Detalles, cielo, si ¿sí tengo cielo niebla, a ver niebla. tengo niebla, no sé qué es la niebla pero se ve que va a ser de noche Yeah. Oro... Oh, no. Oro... Mm -hmm. mm -hmm. Ok, no sé qué hay pero... tengo una cocina ok ¿Cocina la cocina no, no, no sé si tengo no, no, no creo que eso no lo digo ya no sé si tengo la cocina no la veo no la veo yo yo más que eso no la vi ok, aquí esto aquí y todo el, el oro para después no para ahorita porque ahorita no voy a hacer ninguna herramienta solo la voy a tener ok, hay mods qué mods déjalo así Seguro ya es de noche. Esta seguridad pueden poner mods. Aquí hay una.. Otra.. Y ya. Creo que con unos 20 minutos ya acabo de esta cosa y va a ser mi episodios. Sí. Ya yeah. ah. Ok, no tengo más. Me alcanza para la espada. Ok. Tomas hierro. Primero coger esto. Uy nada no, creo lo Bueno acá está la otra parte porque se acabó la grabación He acabado y ya Ok, listo más que así No Estas cosas me pueden matar. No hay nada ahí. No sé qué habrá acá No puedo ver nada No tengo hierro, lo no gasté Pero voy a abrir esto Tendría cuatro, voy a guardarlo para... No me lo leo, no me sirve para nada porque es 1.15 así que no hay piglis. No sé para qué me sirve el oro ahorita mismo. Pero en un caso lo voy a guardar todos, Por si acaso hay alliendos que quieran oro ¿O de intercambio de cosas. No sé si investigar ya que es algo peligroso. Y no tengo respawn. Así que aparecería allá justamente Bueno, sé sí qué hacer Necesito hacerme otra hacha Porque ya me la boté la otra Porque estaba muy usada ...telaraño para conseguir una... ...ok... ...ahí, telaraño aquí... ¿Qué? ...tuve ese día, creo... ...se está haciendo noche... Okay. vamos ...vámonos, vámonos, vámonos... Listo, Bueno, sí, para que si me sobro que en Java si cada vez que un mod intenta pasar y ahí el, el Rails no puede. Que ya tengo esto. Voy a matar los mods que están acá. Tengo un poco de miedo, si, sí. Ok, se puesto para que no me puedan ver. No me, no me, no hay nada. Tenemos sé si sitio listo. Creo que no estoy listo. Hay un creeper y un esqueleto. No, no creo que esté listo todavía. Yo no me siento listo todavía. Me parece que se puede hacer un bloque de. ¿Y esto qué es? Cinta azul, no. Mejor es la pizza azul y normal. Para los encantamientos, creo que en esta versión se puede hacer. Tengo <tose> que sacarme la antorcha. Me está molestando poco eh, bueno voy a poner pausa y cuando volvemos para después matar a los mods así que ahora vuelvo bueno chicos eh, no pueden matar exactamente a alguien que okay, se escucha un ok, eh, no pude matar a los mods de allá, pero conseguí mucho oro, no sé para qué, pero lo conseguí. ¿Me va a servir para algo? No lo sé. Esperemos que sí, porque si no me sirve para no, nada, no pase tiempo, nada más allá. Bueno, había lava allá y posiblemente había diamantes, en no lava hay diamantes. ¡Ay! No tengo un tipo preparado para matarlo. En sí, el día uno todavía No sé, esa araña está muriendo Debo iluminar un poco la cueva que hice para acá abajo Mots. ¿Soy el lava. Sí, sí, soy el lava. Pero no encuentro el Así pues no te puedo ver que No, quiero encuentro yo Quiero El el no, no, no, Sí, el hago todavía No sé si te lo hago de mí Sí, seguro es así Acabar el rico. No hay lava hay muchos zombies Seguro que hay zombies allá y así para no morir Si cae el lava abajo okay. No hay lava Creo que había lava pero no la encuentro Okay. no sé qué día estamos todavía. hay uno todavía, todavía está de noche. No sé para qué exactamente va a ser Ya se desaparecieron los ítems. ¿sí? No me entra nada más. Voy a sacar un poco de cosas por allá. Mira para no me sirve, tampoco esto, tampoco esto. Tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto, tampoco esto. Y andesita, sí, tampoco así. ¿Quién hace que hace de día Que se veía muchas arañas en los vales. Bueno, hay que buscar otra cueva porque no encuentro diamantes. Voy a buscar otro lugar. Ok, sí, ¿qué es el lugar? No, un mini lago. Bueno, me voy a tierra porque acá hay, hay animales, allá no hay muchos. Y después voy a morir de hambre. Aunque ya tengo comida, pero puedo así morir de hambre si sí que se me acaba todo. Okay. Aquí es donde estaba al principio. Por acá debe estar ese lugar que estaba al principio también. Y acá hay otro lugar igual el No sé si me para acá o qué. Estoy quiero intentar ir por lugar firme de tierra. Porque lugares aquí no van a dar algo bueno. Son lugares que no sé si son algo normal. Ok, ya está el lugar aquí Voy a para, irme para otro lugar Voy para... Quiero ir a encontrar una aldea, lo que quiero No sé ni qué decir Ok Ok, vamos por acá Vamos por aquí y... Vaca Ok, encontré otra vez el lugar De una vuelta, cuesta Entonces sí, estoy rodeado de ese, de ese bloque Aquí lo encontré otra vez con ese bloque seguro, ¿sí? Pero no, no tengo de otro, así que tendré que ir por aquí Qué mal semilla que me dieron me Por acá, por acá que hay otro lugar por aquí, de tierra Ok, aquí parece que hay otro lugar, pero no hay nada Soy en zombies Ok, acá está la otra parte ¿No hay zombies aquí? No sé si se habrá uno No okay. Posiblemente voy a ver una Voy a hacer algo Voy a ir a regresar a la tierra firme, donde está solo pura... Tierra y no este lugar de aquí este lugar no me gusta mucho hace mucho yo me encontré con este lugar y encontré ahora y, y bueno estaba feliz de haber encontrado ahora la verdad es que siempre que no encontré a casa unos días ríos por peor que me moría después por un creeper o algo bueno voy a acabar para, para abajo para ver si puedo encontrar algo eh, yo creo que todo esto el... estudio Porque si no, no más, más que Me puse en creativo y... Así que cuatro que diamante es claro Así que voy a grabar todo Ok, hay con el giro Espero que este pico me quede Todavía estos picos picar todo este giro No creo que haya otro Aquí me duro que hacer otro y de una picar para abajo que hay okay, que sacar esto pongo esto aquí aquí así sí y hay que esperar pongo esto por acá esto por aquí así para tener un poco de inventario tengo 14, creo que me alcanza para un pico y para un.. Una armadura. Creo que para el... también para un. un peto. No sé. Es un pico y mira si me alcanza para un peto. Voy a ser un poquito más. Eh. seguro, para estar un poquito más protegido. Ok, hay que esperar.. Y ya. Tengo la mesa. Aquí pongo el... sí Ok, no O así. Sí, o así. Y tengo otra pica. Creo que se sí me canso por un petón. Yo No voy a esperar que, que... se vea completamente y veo... A... Aquí tengo casi una escalera aquí. Así, así, así Voy a tratar de diamantes Para yo si puedo encontrar diamantes que liado todos, así que Ojo, así, así, así, así No creo que voy a encontrar algo Ok, encontré más hierro Me sirve todo bien No se escucha nada que sea No se escucha nada que sea Aparte de los picotazos que hago Bueno, me estaba olvidando de de... Um, ok... Hoy tengo que hacer un escudo y voy para allá Y creo que tengo que hacer una... No puedo bajar de una... Me, me quebro las patas y hago eso O me muero Perdón que estoy mirando a otro lado ok, pero nada mejor me hago un escudo, me protejo Yo no creo que voy a bajar pero Tengo ya lo necesario No se escucha otra vez Eso que me da miedo No sé por qué se escucha Como se siente Que por lo no se escucha Como si hubiera matado a un Enderman Se escucha así Yo voy una escalerita para Gracias. Mira okay. acá creo no Ahí era No se sé ve casi nada así que voy a intentar bajar por abajo No hay bloques así que Si soy el 2 me caigo Bueno, me salió el final la escalerita me me me va bien escalera por un momento pareció y luego volaba mm. Voy para el pelo. Así y así Estoy un poco protegido Así que Ahora se voy a bajar y vamos allá Estoy siguiendo los básicos ahorita mismo. Otra escalera que todavía no voy a ir para allá hay muchos muchos de aparte no quiero morir aunque es de noche Fui? ¿Sí? ¿Y en dónde voy? ¿Y qué yo creo? Que no sé sí, si sí, es un bloque para... No, mira. Vamos a ver.. Okay, cosa ok, miren, voy a poner pausa y voy a ir a matar a todos los mods para ver si puedo matarlos sin hacerme mucho daño. Así que me esperen. Ok, chicos, acá ya estoy. Y bueno, hoy la va aquí. Justamente. Aquí. Okay. Aquí la va Si abajo mío o a los lados Pero ahí la... Y estoy en esta cueva que ya maté casi la mitad de los mods ¡Ay no! Mira. Ok Se este mata facilito, mira Estos aquí los odio Uy, vino su padre Ok, dos bloques al duro ya se mueren estos aquí. Ok. Acesto a reglas Voy a tapar aquí para no. no... Voy a intentar picar para vos por acá. ¿Dónde era? ¿Dónde era? El no sé exactamente por qué me va a servir oro, pero lo cojo. Soy sí, hilado a la vez. Así que hay que tener un poquito de cuidado aquí. Ahí se si puede encontrar diamantes. Y agua y lava Y creo que no maté a todos los mods, pero maté a, a que sea algunos que me podían matar a mí. A ver. Sí, sí, sí. Y ahora me he Y voy a subir para cierto día. Okay, no hay que seguir buscando la lava Menos que me encontré diamantes No manches Ok Era la acá vamos Ok, ¿dónde era? Justamente por aquí y aquí está No se escucha, yo lo lavo Otra vez, señor Ah, oh, me asusté Pedro, ¿qué es en serio? está por aquí lo queda Ah, ya se me rompió no. Yo no tengo, y solo tengo esto por aquí, pero tengo que cazinar tengo... otros oh, no tengo horno, no tengo horno. No, no voy a dejar la partida así que voy a hacer mi propio horno aquí mismo. Sí, sí. Y ya. Estoy aquí abajo. Pero tengo miedo de acabar para abajo y ahí otra la lava. Sí, no lo encuentro Me pongo más espectador Pero es que Me es que espectaría un poquito de trampa No se ver Que esto se Ya para tiempo Mina, esto que se va a hacer no me va. ¿Sí? Soy aquí, aquí, respeta. Pero no, no me encuentro. ¿Arriba? No me encuentro. A ver, vuelvo a comer. No sé si pueden. Me dejo poner un modo de No, creo que no tengo los manos. Así que no puedo hacer una merced. Sí. Ok. encontrarme con una sorpresita y que me diga algo. Diga el, el agua. Ok, hay lava pero... No sé exactamente desde dónde está. Que parece he visto diamantes pero yo no los veo. Yo sabía que no me había confundido Y encontramos Diamonds Estaba al lado, al lado Justamente estaba al otro lado De la curva que teníamos Ok, no, no, no Ay, casi me muero Y encontramos Diamonds Ok Hay que subir y hacer una cubeta Para no quemarnos Ya se va a decir Ni que seas tan tonto para tener que quemarte Es que yo a veces Hago las cosas. Y no sé por dónde salir Ok, no sé por qué carajo tengo un horno aquí. No sé si lo había puesto yo. Seguro lo puse yo. Sí, de seguro lo puse yo. Ok, no sé qué botar. Creo que boto esto. Me hago la cubeta y voy a botar este pico que no me sirve ok hay que, hay que bajar y justamente acá están los diamantes Wow, no yo creía que iba a ser más difícil encontrarlos y ya los encontré ok una no sorpresa mira justamente está acá están los diamantes Ok, ya te voy ve a poder la grabación, así que No se diga Ok, se fue el agua Nah, se fue el agua Se me ha bugado el agua En esta versión creo que se bugan las cosas Ok, hay otra cosa por allá No sé si solo son esos dos di diamantes Que no sean dos diamantes, por favor Necesito agua Allí hay otra cueva Necesito dos, no necesito más de dos para poder conseguir un pico. Ya llamo de Es que tengo que tener tan mala suerte para que se me vaya a agoguear el agua justamente cuando tengo diamantes. Bueno, tengo diamantes en mis ojos totalmente. no morir al inventar, digamos. Espero no, que no hay que encontrarme con más. Digo, ¿como es tipo? mirar lo que la lava. Yo sé que puede lanzarlo, pero lo lanza, lo se quema, mira. Y si encima la lava no se quema, por WTF. Ok, otra caballo. Si lo encuentro como diamantes, este es. Que parecía a ver más diamantes. En realidad, solo era esto aquí. Hay que ver cuántos son. Son más que Puede haber más de un diamante. No, solo son dos. Si, ¿Sí? no suerte cierto. Los primeros dos diamantes. Ah, ¡Oh, No dije nada. Diamantes. Logro de diamantes okay. ok, ya puede haber más cosas Pero es algo arriesgado Así que no quiero arriesgarme mucho a perder los diamantes Ok, ¿dónde salí? Por aquí Así que me voy por aquí Ok, voy a ver si es de día Debe estar el día Ok, ¿cuántos diamantes? ¿Cuántos? Cuatro diamantes eh, me puedo hacer Puedo hacerme Esperen. Voy a sacar un poco de cosas Esto no me sirve No me sirve el granito Antellito tampoco Tampoco me sirve el diarita Tierra tampoco Estas herramientas de aquí Que yo las tengo de acá tampoco me sirve, ya lo veré en un poco despacio. De Eso de ahí me sirve para cuando te quieras tener un animal. Okay. Otra vez ese sonido que tenga miedo. Voy a tratar de picar esto sin cogerle esto. Ok, no cogíle esto. Vamos, Yo a ver si ya está día. Para ver si puedo... Voy a ver si ya los otros... Minerales que tenía. Allá arriba tenía unos minerales que estaban friando. Estaban calentando. Yo no, no los recogí, así que... Seguro se quedaron allá. O creo que sí los recogí, no sé. Pero necesito agua. Por eso voy a hacerlo. Estoy en el día... 3 y ya consigue diamantes. No he hecho cortos porque... Quiero que se den cuenta claramente como los consigo o no okay. ya hay un lago ahí voy a ir algo de aquí no vamos para acá necesito más diamantes así que voy a intentar buscar más para ver si puedo encontrar para mi espada y mi pico Somos ahorita necesitamos para el pico así que voy a ver si encuentro más Ok. Nos vamos por acá. Mira para allá. Ok, no me acuerdo dónde era. Por allá no era. Acá. Okay. Yo sacar eso. Puedo recogerlo después y... Creo que cogí un error por pues, error. No, la pic pic. No importa. Esas son solo más, más Las cosas que hay por Voy a buscar más. Hay que tener un poquito de cuidado con esa salado que está ahí. Puede haber más cosas allá. Pero encontré los diamantes aquí. Yo voy a ver si hay otras No volvimos y bueno Vamos a Ok Vamos a pegar todo esto Puede servir para después porque mi armadura está Me faltaba de la Está tantito rota mi armadura No le pasé a mi armadura ¿sí? Voy a sacar todo esto Ok, se sí, ve el bonito de cabeza Que hay un buquero que.. <ríe> se ve raro ahí esta Ok. Más oro y no hay nada. Ok. Creo que necesito le picar más oro. podemos ir a otro cueva creo que vamos a la elección y ir a otro cueva así si es que si pico para abajo puedo encontrar una clava y me puedo morir o puedo encontrar la bedrock y no encuentro nada posiblemente no me voy a encontrar con la bedrock muy pronto donde estaba con la bedrock así que me voy a encontrar con la bedrock apuesta que me voy a encontrar con la bedrock ahí está la bedrock Cosa sigo saqueada completamente. Este ya es inservible Me llevo esto nada más por decoración. Nada, solo me quiero llevar eso y ya. ¿Por dónde el... tere... entré? Por acá. Ah, no. Por allá creo. Sí, ahí está la piedra. Pero Sevilla. Espérate. Acá era. What the... ¿Dónde entré? Ah, no me acuerdo por dónde entré. No me acuerdo por dónde entré. What the fuck? ¿Por dónde entré? No me no, no. No acuerdo por dónde entré para arriba creo es sí que es algo gorrillo estoy pintando para arriba por raro haciendo eso pero es que no encuentro la salida no encuentro por donde entré acá si sí, aquí no espera Si la por aquí, de seguro habrá otra cosa por allá, así que voy a ver si puedo, si te puedo por acá. desde arriba del agua pude salir, ¿ok? Pimene para vime para acá abajo y bueno acá está la otra parte. Miren, voy a grabar cuando yo esté afuera porque voy a tardar mucho tiempo, así que eh, me esperan. No chicos, exactamente no salí, pero no puedo salir, no puedo salir porque es de noche y me pueden matar. Y no me alcanza para un... espada Pero no pasa nada Puedo hacerme sin más Voy a tratar de encontrar más No voy a gastármeles ahorita mismo Lo que voy a decir si esto No, eso no era, eso no era No, también esto, porque ya no me sirve eh. ¿Qué más no me sirve? No sé exactamente qué más no me sirve, pero... Vamos acá, y aquí así, y ahora como todo esto acá Vengo aquí, hago los pantalones Me sobran tres justamente para el pico Aquí así hago as A ver... Pues sí. Voy a venir a así Hago así Y Andesito tampoco me sirve así que Tú te vas Ok Andesito te dije que tú te vas Ah Andesito no se quiere ir Andesito tú te vas Ok no sé exactamente para qué me va a servir los lingotes, ya que estoy en la versión 1.15, así que no están los, los piglis, creo que se llaman ni los honglis. Así que no sé exactamente para qué me va a servir. ¿no? Y tengo mucho oro. No sé, lo diré yo. Tengo 16 menos de oro. Ok. He que encontrar una aldea para poder tradear con aldeanos Y ahorita mismo No hay ninguna aldea que pueda encontrar Ok Hay que esperar Voy a esperar un poco más para poder Tener oro Creo que ya cuando me encuentre Creo que en el día día 5 ya voy a terminar el video porque ya sé que los tutoriales van a ser hasta el día 50 pero yo estoy grabando todo lo que pasa y no voy a estar mucho tiempo tampoco y el video sería más de una hora así que no quiero tampoco eso no iba a estar viendo un día de una hora eso eh. como hoy también van a hacer hasta 40 minutos ya. antes que bueno miren voy a ponerle pausa y cuando ya esté todo esto cocinado les voy a enseñar hoy mismo eh, mejor que hacer esto antes de que salga mucho video, así que esperen. Bueno chicos, acá estamos. Y bueno, ya se, ya se fundó todo. El hierro y el oro. Y bueno. Y ese día. Y voy a buscar un aldea. Voy a. ver si puedo si encontrar un aldeano que me quiera tradear. Qué horrible semilla. Estoy medio de ruido. No sé si para allá, para ver si puedo encontrar una... No bueno, parece que no hay, no hay, hay una isla por aquí Ok Voy a seguir buscando porque no, no tengo pero no se y ver si encontramos con No encuentro ninguna isla creo que esto va a ser una isla vamos a una isla los delfines a veces te llevan a las islas ¿sí? a hacer una, eh, un barco okay listo y ahora aquí okay. Que no tiene nada. Pero por aquí, de sobre ellos, no nada. Yo debía salir de allá porque si no, la comida se reduciría y no había, no había nada allá Bueno, los diamantes que me encontré ya en escasos. ¿Se puede encontrar algo acá? No, si solo es un desierto. Solo es un desierto y puede encontrar una pirámide. Hay que probabilidades hay de poder coger diamantes. Aquí no es desierto casi no hay diamantes. Ok, vamos a ver qué pasa. Seguro solo es un desierto normal. Voy a ponerme el bolder de aquí, por la casa. Tengo una cambio acá y... Bueno. Lo que quiero es objetos para poder te voy a hacer una cámara porque no tengo nada. Ok. Tengo el día 4 en el día 5 acabo el video porque ya ya se es muy largo el video miren voy a pausar el video y si encuentro algo de nuevo les aviso bueno chicos aquí estamos y no encontré nada nuevo solo que yo creo que hay lava ok sí, no sé qué es esto Sí es lava ok un creeper y un... Sí. He visto así seguro, totalmente inseguro de es estar así. No sé qué es eso de allá. Pero sí he visto algo allá. ¿Y qué es, qué es eso? Ay, pensé que era un... Ok, vamos a ver si lo dejo Estos zombis es que hacen un sonido de la oh, hostia. Me da mucho miedo estos zombis la verdad. Y bueno, tendré que quedarme aquí al día 5. Se supone que iba a sacar ya, pero creo que el lo va a ser mejor porque. Me van a quedarse con las ganas. Y bueno, es una serie de moda. Que es, debe ser larga. Zombie por allá, esqueleto por aquí. Y un, este zombie de aquí que no se puede matar. Ay, ya voy a matar con el ya sé que no tengo flechas, muchas flechas. Ay, ay, ay. puede tirar, tirar. Estoy en... es como no sé si es bueno que ese sonido haya caído yo veo otros son otros bicicletas ahí no los veo pero no puedo alcanzarlos estoy escatando otra oh. versión y bueno, ya se está haciendo muy largo. No vaya. Casi me cago en el susto. Ay, ay, ay. Hay unos fantos, creo que se ¿no? allá. Y no, no, nunca los he visto, cuidado. Porque creo que casi me volvió esas cosas Pero casi me hacen caer. Luego pasos a los lados, todos los lados lo veo. Y arriba mío hay un poquito de fantos en los cuentos. Creo que voy a ponerle pausa y cuando vuelva. Cuando ya, ya se acaba la noche, voy a bueno, si y a ver si puedo encontrar alguna cosa. Que esperan. Bueno, chicos, aquí estamos. Y eso es el día 5 y el día 5 voy a despedirlo. O el día 5 mismo. Y voy a hacer algo. Voy a, a correr al lock. Lanzarme y voy a ver si me sale igual el lock. Ok. Voy a lanzarme allá. No es alguna caída muy alta, pero. Es que si no lo hago, me van a matar. Me voy a tratar de hacer que el creeper explote. Okay. Mírame, creeper. Me dio miedo. No, no explotaba estoy muy lejos de él. Están, están hablando en me están hablando así. Bien, le pegué. Bien, me mató uno. Ya lo que falta el No, no me quedan flechas para el creeper. Ok, me tengo que lanzarse así. No, que esto me lleva así. Allá hay un enderman y allá hay otro mod Hay un esqueleto allí, no se quema Allá se va Corre Corre, corre, corre, corre por tu vida Corre, corre, por tu vida Corre, corre por tu vida allá Hay un enerman de mod Allá ¡Ey! ¡Ey! no hacen daño! ¡Chita de 10! Bueno, no me hicieron tanto daño después de esto. Con vasos. Ok, creo que aquí voy a despedir ya que ya. Ya duró mucho este serie. Es que no hay, esto solo es un desierto. Que sí, parece que. No hay nada, no hay nada hay una pirámide, te imaginas, y me puedo despedir. No me puedo despedir el día ya. Ok. No hay nada. Un lugar para poder despedir. Sé que se ve bonito. No creo, creo que lo tendré que hacer yo mismo. Oh, mira, yo hay un lugar verde, creo. Sí, aleluya, lugar verde. Y yo no, no, No, no. No, no, no. No, no, no, no. Estoy esperando por través el portal y ahí me descubre No, pero tengo agua Tengo agua para poder descanse Ya tengo un lago y ya... Creo que así se hacía No me acuerdo bien porque no he hecho portal hace mucho De hecho de la manera tradicional Así, esto así Y ahí ponía aquí Esto, caer... Ok, vamos a verlo salió no salió bien pero lo seguí en la mano. Yo lo hago así de esta manera. A veces. Sí, pero si no encuentro otra manera de hacerlo. Y así es como hacen los bateos. y ahí voy a coger más agüita y... No sé si hacerlo como algunas unas personas lo hacen. Hay personas que lo hacen así. Ahí se moja todo eso, creo sí, que así, así es. Son tres de cada uno. porque después... Sí. sí, así es. Así es como lo hacen, ¿no? Pues, no, así lo hacen las personas que quieren pues, los acá, acá, acá. Sí, tres, así así que se les ...de cada uno aquí. yo no si No bueno, No vamos a... Así... no así es no yo creo que es así así es así es bueno ya con dos ya ya ya tengo que estar Sí. A ver si prende. No va a prender. No va a prender. mira no que prenda. Oh, así es. Yo ya sabía. yo sabía. Vamos a pedir. Bueno, vamos a despedirme bueno allá. no, espero que les guste el video. Y bueno, si quieren esta serie que siga esta serie, eh, denle like. se suscríbanse y, y bueno, comenten cualquier cosa que quieran sé queremos más. Queremos la serie, queremos hacer Bueno, aquí yo voy a dejarlo. Yo no voy a hacer nada más. El único que carece es esto. Que van a verlo ustedes mismos. Voy a hacer una torre para arriba. No sé para qué voy a hacerla, pero voy a hacer una casita. Y Para mientras va, pasan minutos, voy a hacer esta casita chiquita que voy a hacer aquí. Para poder, cuando venga, no de una, desorientarme. Y que me caiga la lava porque no sepa algo. Así, así, así bueno así no este video lo voy a subir porque hoy que no he hecho vídeos hace mucho así que ya ahora de videos y creo que así hice muchos estados porque tuve mirando artillas ustedes no lo podrían haber visto cuando yo también cuando conseguí los diamantes así que no me pueden decir que ah lo pusiste en modo creativo no somos boludos bueno pues que vieron el video completo van a saber que yo no hice trampa alguna a no solo tengo la Creo que este se está pasando mucho tiempo así que esto va a ser ya la despedida y si quieren más van a tener que pedirlo bueno aquí lo dejo bueno espero que les haya gustado el video y ya saben todo lo que te digo así que adiós hasta la próxima